¡Saludo rico, güey! ¡Saludo este a Eric! Este ¡Párate, porque este güey se, se va a matar! ¡Arrécate, güey! ¡Arrécate! ¡Vámonos! ¡Aleluya! No, no. <ríe> Eric, le chingamos el celular a tu papá Y el pedo Así es, ¡Nunca verás este video! Lo vamos a subir a internet Tu papá en su puta vida nos va a alcanzar Porque es <ríe> el <ríe> medio <ríe> pendejo, <ríe> <ríe> para. <risa> no, madre. Vamos a expandir. <risa> Vamos a escondernos. Vamos a la siguiendo un motociclista. Agárralo, Nos viene siguiendo. Se de robar mi celular. Sí. Se de robar mi celular ¿Cómo estás, güey? Voy a tomar una foto, carajo. Ah, ya, güey. ¿De dónde vienes? ¿Tres carro? ¿Qué pedo? No, te estoy viendo. Te... ¿A ah, dónde no, mames? Ese sí, pinche de teléfono se lo acaba de robar, ¿Qué? no ¿Tú mames. ¿A se lo robaste, güey? A nadie, a nadie. A ver, se... ¿Lo a compraste ver. en el Electra? Vete a pinche costeño, vas a salir en la, la, la pinche foto. Eso, eh, ¿te gustó o no te gustó? Eso es todo. Mira, mira. ¡Ay, cuchillo, pues ¡Suerte, güey! <risa> Regresale su chingadera, estás viendo que peñó el culo de tres generaciones que todavía no le nacen Mira, es para que haga ejercicio <risa> <risa> <risa> Otra, otra, otra, otra, otra ¡Echame que se a dar! ¡Dame Vamos a hacer unas llamadas Vamos a hacer unas llamadas A ver, llámale Vamos a grabarle un video ¿Por qué te robaron tu pinche celular? ¿Para qué te andas grabando a la pinche gente? ¿No saben que nosotros somos artistas? sí, ¡Pinche huevo. idiota! Te tienes que pagar por tomar dos fotos y por tomarnos el video! Si no, luego te roban esto. Exactamente. ¡Exactamente! Alguien, alguien me está persiguiendo No, porque que me trinque su celular ¡Pinche celular, culero! ¡Estoy grabándote un video! Para re ya regalos, porque si no va a llorar Nos va a empezar a tuitear, cabrón Chido, ¡Nos vemos, culero! Uh. Ya te quedas estorbando cabrón, no mames Chido, <risas> no, no te Chido, sí, no te muevas a ver, a ver, Sácanos saca, la, pero, pero no acostada, sácanos la parada. <risa> Chido. A ver, ¿la, la saco? No, ah, a Si nada más eres tú, güey, ¿Ah, sí? Freddy. Ahí está, no, a mí no me interesa. Freddy. Nos vemos, güey. ¡Órale, culero! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo pinche Cristiano Ronaldo de Petatiux? ¿Y a dónde vas? Ya le chingamos a su video. ¿Por qué? Ya le chingamos su iPhone 7. Su iPhone 7. Es que lleva 6 que pierda. Ah, bueno, bueno, chido. Ah, bueno. A ver, yo me la tomo Tenga joven un celular Ay, tira, ¿Qué me grabas pendejo? Presta idiota ¿Quién quiere un phone? Ah, bueno, ¿Ya chocó? ¿Qué pasó señora? ¿Qué le hizo? Tenga llévese su celular <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Para sí, claro, pues, no ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! <r Alberto triflero risa> Señor policía, nos vienen persiguiendo. Está queriendo nos robar un celular. Mira, mira, mira, está, está. Ah, ese es el cabrón que nos viene siguiendo. papá! ¡Bájate! bájate, bájate, bájate. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Dé! Te ¡Dé! ¡Dé! ¡Nos está robando! ¿Por qué soltaste el celular? ¿Por qué, los, ¿Por el, al, ¿por qué el le, le robas su, su celular? El el pues, celular <risa> tres, ¿no? ¿Por qué le robaste su celular? ¿Por qué le robaste su video? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados, los momentos épicos Si quieres ver el video completo dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo antes de que te vayas que te suscribas al canal del peluche en el estuche y al del escorpión dorado, que le pongas like y que compartas esto este pinche video ¡PELUCHE del LA ESTUCHE!